Buenos días, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la invitación a la Sandia Digital, al Instituto Nacional Electoral y sobre todo pues a todas las compañeras que hoy estamos aquí presentes, compañeros, compañeres eh, y sobre todo pues estos esfuerzos que se hacen para evidenciar las violencias políticas. Eh, me voy a permitir eh, primero pasar un, un video. Eh, que a lo largo de, de tiempo me gustaría un poco dividir en dos fragmentos esto que, que, que, se, que se titula o llamamos violencia política o la forma en la cual es, cuáles son las violencias de las personas trans y este video lo hago con con, con mucha, um, pues con, con muchos sentires a partir de que eh, Alesa Flores fue una mujer trans que lamentablemente fue asesinada hacia 2016, lo cual evidenció las violencias ¿no? que vivimos todas las personas trans, particularmente las mujeres trans dentro de los espacios públicos. Ella al ser una mujer trans, joven, eh, que venía de un estado al interior de la República, de Tabasco, y cómo, cómo está este resultado de factores, eh, pues, la condujeron a ser activista, la recondujeron a ser defensora de derechos humanos de las trabajadoras sexuales, a tener toda una trayecta de defensa de derechos humanos hasta que lamentablemente eh, pues fue asesinada. Y me gustaría empezar con este duro y, y fuerte tema, pero un poco atendiendo también al llamado de que toda violencia es política. Me di cuenta que mujeres, mujeres transexuales activistas mueren, mujeres transexuales empresarias mueren, y en donde mueren también mujeres transexuales exoservidoras. Pero lo que me hizo pensar, y esto me hizo llegar a un punto, y es que cuando muere una puta, nadie, absolutamente nadie la recuerda, más que otras putas. Porque el proceso de encontrar asesinos de transfeminicidios en mi ciudad amigable, es eso, un mero proceso que se queda en eso algo que se queda y jamás avanza porque mi ciudad y mi gobierno amigable me ha hecho pensar por más de una vez que yo tengo la culpa por vestirme así, porque cuando yo voy con un policía y le digo, ¿sabes que me están haciendo esto? pero es que tú no les hagas caso si tú sabes lo que eres y usted señor, usted sabe lo que yo soy, porque ni ellos saben no están preparados a mí me encantaría responderle a los policías así pero si nosotros lo hacemos es una agresión a la, a, la, a la autoridad y hasta terminamos encarcelada por exigir justicia. Ayer justamente después de, le, de leer y de escuchar 30 casos de asesinatos que no tienen a ni una persona detrás de las rejas, porque justamente hay muchísimas chicas transsexuales que están en la cárcel en este momento y sus razones cada quien las tiene. A lo mejor robaron, a lo mejor las inculparon, a lo mejor hicieron otras cosas pero de tantos transfeminicidios que hay en el país, porque México es el segundo país donde matan más chicas después de Brasil, estamos hablando que no hay y no ha habido ni una persona detenida que se pueda acusar de que mató a una compañera mía. No tenemos ni siquiera en este momento una gráfica de una persona que haya sido detenida por haber asesinado a una chica trans. Esto se queda simplemente en un verén Justamente ayer hablaba, de, yo, a mí me tocó leer un caso de una chica que la asesinaron y la envolvieron con la bandera nacional. Y si eso fuera, pues, que México son machos. Imagínense, la envolvieron con la bandera de México. El legado de nuestros héroes, el símbolo de nuestra patria, el símbolo de libertad, de mi libertad. Donde no se tolera, pero se me respeta. Perdón, donde, se, donde no se me respeta, se me tolera. Aquí mi libertad se limita si no tengo una carrera universitaria. Aquí se me limita si hablo un dialecto. Aquí también se me limita si soy morena. Y se me, y se, y se me limita si mi herramienta de trabajo son un par de tacones y diez tontones que me regala el seguro social. Si hablamos de ciudad amigable, y si esta ciudad quiere ser mía, favorezcan a trabajadoras sexuales y sobre leyes que puedan ayudarme a Bueno, pues, eh, este, este video, Hola. soy Cecilia esta, Flores, mamá de Alesa Flores, esta, a finales de septiembre en la Ciudad de México, fue asesinada Paola Ledesma. Esta, vaya, pues, memoria que traemos de Alesa es particularmente para hacer una reflexión de que toda violencia es política y que los escenarios hacia la construcción de un Estado-Nación que tiene como fin la democracia, la participación política de las personas no se hace en condiciones de igualdad en un territorio donde asesinan a mujeres trans, en un territorio donde hay más de 10 feminicidios diarios, en un territorio donde la participación política se ve sesgada por todas las violencias. Y con esta introducción me permito compartir ahora mi presentación, particularmente porque cuando hablamos de mujeres trans, ¿de qué estamos hablando? Eh, bueno, eh, violencia política contra mujeres trans, eh, en esta ocasión puse Toda violencia es política. Eh, Jessica, soy yo, eh, tengo el honor y gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, ¿quiénes somos las personas mujeres trans? Bueno, el, en, en el orden que, que está escrito, las personas trans somos aquellas que nuestra identidad eh, autopercibida no corresponde con la socialmente asignada al nacer. Somos aquellas que transicionamos del sexo asignado al nacer eh, hacia nuestra identidad, con la cual nos identificamos de manera personal eh, a través de nuestra capacidad de agencia, con los elementos que tenemos, de adscribirnos dentro de nuestro territorio y espacio. Trans quiere decir del otro lado o a través de, eh, traducido de latín. La, las personas trans, pues bueno, somos parte de, es un acrónimo LGBTI. Este acrónimo, estas letras que suelen verse como, como en LGBTI o en LGBTTI, pues corresponden a las identidades políticas que a partir de un contexto de violencia, eh, pues desde a finales de los sesentas a partir de los disturbios de Stonewall, que por cierto van a cumplir 52 años este año, eh, nace la forma en la cual conocemos la participación dentro de, los espacios de manifestación de las personas LGBT. Este antecedente es importante Stonewall. ¿Por qué? Porque hacia 1969 toda la estética, toda la forma en la cual la interacción de salir a marchar, de salir a protestar con el cuerpo y de hacer algo que es íntimo, un asunto público se pone en las calles. No es que no haya existido, eh, sino que empieza como a haber una ola a partir de 1969 en Nueva York, en Stonewall, que trae a toda América Latina y posteriormente que mueve hacia eh, los demás países, en Europa, en Asia, pues esta forma de manifestaciones. Eh, el acrónimo... ¿Para qué es? Bueno, el acrónimo, ¿qué significa en primero? Es lesbianas, bisexuales, eh, trans e intersexuales, más para, para las demás identidades. Este acrónimo enuncia, pues, una forma de convocarnos de que estas categorías que hacía, por ejemplo, 1990, hace 31 años, que la homosexualidad, ojo, Hace 31 años que la homosexualidad estaba en el DSM, que es este manual de, de desórdenes mentales, eh, pues estaba incluida como un desorden mental que tenía que, entre comillas, curarse, entre comillas, eh, tratarse, eh, porque no, no correspondía a la lógica heterosexual. Y estas identidades surgen a partir del desarrollo de distintas disciplinas de una forma interdisciplinaria, una forma de agencia en la que pues las personas van, utilizan estas letras para convocarse, para nombrar la experiencia en cuestiones de su orientación sexual e identidad de género, para nombrar también su experiencia en cuestiones de características sexuales. Ok. Eh, el término trans es un término paraguas que hace referencia a la diversidad de transiciones, lo que antes se conocía o ya está dejando poco a poco hacer en desuso, transexual, transgénero, travesti. Eh, estas siglas, por ejemplo, que encontramos eh, como TTT, son, son siglas que, eh, por ejemplo, en el marco de la Ciudad de México se siguen utilizando, a nivel internacional no se utilizan, o por ejemplo, en Argentina, travesti pues no es lo mismo aquí que allá. Travestí eh, allá es una identidad que no es ni hombre ni mujer, eh, aunque muchas de ellas pues se asocian a, a lo femenino. ¿No? Son identidades de género no conforme, se conocen a nivel internacional, mientras que aquí travesti solamente se trata de aquella persona que utiliza las eh, prendas del género contrario con el que se identifica. Ok, las personas transexuales, antes había un manual, eh, bueno, lo sigue habiendo, nada más que ya cambió la el apartado, pero que definía la psiquiatría con un antecedente que hacia justo finales de los 60s también, el fenómeno transexual inauguró eh, con Benjamin Harry la obra donde se nombró por primera vez la transexualidad en, una, en un documento académico eh, de índole médica y pues hizo una tradición psiquiátrica y médica la cual nos compartía que transexual en estricto sentido era aquella persona que modificaba sus características secundarias, lo cual pues se vino hasta estos tiempos y transgénero era aquella que solamente transicionaba de forma social sin someterse a ninguna eh, cirugía o modificación hormonal. Eh, mientras tanto, en un consenso ¿no? eh, en América Latina, y para esto les recomiendo, violencia hacia personas LGBTI es un informe hecho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eh, pueden encontrar que trans es un término paraguas que se utiliza en la región para englobar a todas las identidades, a todas las transiciones. ¿Por qué? Bueno, pues por el hecho de que es despatologizador, ya no tiene la mirada psiquiátrica en el centro, eh, contempla todas las transiciones, es como un paraguas, ¿no? Donde todas las transiciones caben y sobre todo se utiliza para evidenciar que los rezagos que viven las personas trans, eh, pues muchas veces no les permiten modificar su cuerpo como quieran o acceder a una, incluso, transición social, por la violencia que viven. Eh, esto no, no, no es reciente. Eh, las, las cosmovisiones de género no conforme, como personas muchas en Oaxaca, Hidras en India, en India, eh, dos espíritus al sur de Estados Unidos, pues han existido incluso desde antes de la colonización. Eh, incluso Fafafine en, en Nepal, tenemos diferentes... Eh, pues ya antecedentes sobre las identidades de género no conforme, y pues eso lo vamos a encontrar en distintos apartados internacionales, que si bien trans es una forma de enunciar una experiencia, eh, es una forma también no limitativa, sino enunciativa. Eh, y en lo personal, su, su aquí, eh, servidora, me gusta definir a las personas trans como la metáfora de lo posible. Eh, conceptos clave en torno a los derechos humanos. Bueno, pues la reforma de 2011 trajo consigo un nuevo paradigma en México. La reforma de 2011 eh, consiguió elevar los tratados internacionales a un rango constitucional Eliminando esta jerarquía que se tenía pensada eh, de forma estricta, donde la constitución era la única eh, ley o normatividad eh, suprema en esta típica pirámide de, de, de Kelsen. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que trajo consigo también nuevas formas de enunciar, nuevas formas de... Eh, Construir una visión de los derechos humanos apegada a las realidades de las personas. Y en estas realidades que se fueron nombrando de forma más digna, nombrando de forma eh, más eh, pues acomodada está género y sexo que antes pues la ley solamente había un antecedente en un amparo en el 6 diagonal 2018, donde eh, la corte había generado una especie de, de pedagogía en su sentencia eh, que fue la sentencia de una mujer trans que reclamaba eh, su acta de nacimiento al registro civil hacia 2005 y se llegó a la sentencia en 2008 y bueno pues eh, con eso trajo pues ya una forma de denunciar eso que aquello que estaba perdido no con qué porque con qué pánicos morales siempre nos hacemos nos anteceden. Pues este pánico de, de, pues bueno, el sexo te define. Si tú naciste con un pene, pues siempre serás un hombre. Si tú naciste con una vulva, siempre serás una mujer. Eh, si, si te asignan ser eh, un hombre, pues bueno, siempre vives bajo este techo, entre comillas, de, de privilegios. ¿no? O cuando eres una persona trans no binaria, pues no existes. Entonces, pues estas formas de, de las realidades trans, de alguna otra forma, se han ido ajustando también a la realidad eh, pues, social y la realidad jurídica se ha ido también, pues teniendo que eh, moldar para poder eh, mirar dónde están las características de todas las personas para enunciarlas. Género, pues son todos esos, aquellos atributos eh, sociales que asignan a las personas, mientras que el sexo eh, son todas las características biológicas. Aquí cada vez que me, que me dicen, bueno, pues es que el sexo eh, define, ¿no? Eh, toda la, la, la manera en la cual se traza la trayectoria de vida de una persona, eso no es casualidad. Siempre que, que alguien alude al sexo y enunciar el sexo, recordemos que como seres hablantes, seres pensantes, seres creadores de, de pues, un, es un proyecto de estado-nación, de, de la ciencia, pues básicamente la humanidad es quien ha nombrado eh, la ciencia. Entonces algo no es per se como es, sin que haya pasado antes por un proceso de socialización. Y el sexo y el género pasan por procesos de socialización, eh, los cuales son definidos por eh, la, la humanidad, ¿no? Y en términos de Judith Butler, pues no es autoperformativo. ¿No? O sea, es decir, ser mujer también es, eh, tiene atribuciones performáticas, ser hombre tiene atribuciones performáticas y no solamente eh, consta de, de una eh, reducción eh, biológica. Por eso tenemos esta, esta como, como ciclo ¿no? de que nos asignan al nacer a partir de los genitales, se genera una expectativa social y esta expectativa social pues eh, se, se lleva un registro. Este registro, pues se, se, se enmarca en el registro civil. Recordemos que, les voy a ir mencionando la trayectoria, ¿no? Una, los genitales, pues se genera esta expectativa y a mí me, me impresiona mucho cómo incluso consuetudinariamente, es decir, en, en, eh, en la... En la, en la costumbre, pues siempre existe como esta tradición, al menos en algunos países latinoamericanos, lo que a mí me gusta llamar la antesala del género, de incluso tener una ansiedad de qué tiene entre las piernas las personas, qué van a hacer, y ya estás en baby shower, ya estás en como todas estas cuestiones, que surge a partir de esta expectativa social de qué va a ser, para saber qué le vamos a asignar, qué nombre le vamos a poner, qué vamos a imaginar de esa persona, qué, qué, a dónde la vamos a educar. Actualmente no existe una sola ley que especifique que a una mujer se le debe de educar con el color rosa o a un hombre con el color azul. Sin embargo, la costumbre, que también es una de las fuentes del derecho, lo marca y lo hacemos y se sigue haciendo. Y esta pues for, traza una expectativa social y la primera intervención, ojo, la primera intervención que tiene una persona después de su nacimiento con una institución, o sea, después del, del hospital o, o del centro de salud o, o en las comunidades, eh, con, con, con la institución como con la partera, pues es el registro. Y el registro en la comunidad o, o el registro en, en, en el estado que se encuentre. Es la primera vez que se enmarca con letra y de forma, pues, es legal la, el nombre de una persona. Y con eso, pues, se genera todo el tema de sus, de sus documentos. La identidad de género eh, la entendemos como eh, aquella percepción de cada persona, de identificarse eh, como como ella en su vivencia se percibe. La expresión de género son aquellas características que, bueno, modismos, aquellas cuestiones donde yo me, me visto, me de alguna forma performo, ¿no? Eh, todo lo que tiene que ver con el género. La orientación sexual, recordemos que no es lo mismo que preferencia sexual, si bien el término eh, preferencia sexual está en el artículo primero constitucional, bueno, pues, eh, pues esto fue un intento de querer enmarcar las orientaciones sexuales, sin embargo, el término correcto es orientación sexual, y pues ahí entramos las personas eh, eh, pues que somos heterosexuales, lesbianas, gay, bisexuales, en el acrónimo ¿no? En las personas eh, que tienen... Eh, la forma de nombrar su identidad es cis o trans, cis quiere decir del mismo lado, y en características sexuales las personas que son, eh, que cumplen con esta variabilidad eh, estética y biológica del estándar entre hombre y mujer o, o que se espera físicamente son las personas endosexuales, las que cumplen con ese estándar las que difieren de ese estándar y que antes de forma muy mal llamada eh, se conocen como hermafroditas o se conocían como hermafroditas de forma muy mal utilizada, son las personas intersex, aquellas que tienen ciertas ambigüedades a nivel cromosómico, a nivel genital. Esta cuestión de endosex, por ejemplo, es una experiencia que habitamos las personas que no somos intersexuales eh, con esto quiero un poco eh, apelar a, que, a lo que justo eh, Judith Butler ya había dicho en algún momento de forma académica y es que, ojo, la matriz heterosexual, es decir, la expectativa es que se enmarca en que hay una matriz heterosexual, de que, de que el Estado-Nación, de que la democracia, de que el sujeto político siempre es o heterosexual, Hombre, cisexual, ¿no? Y endosexual. Y hay una eh, autora que recomiendo mucho, que es Erika López Sánchez, que es una doctora investigadora en la Universidad de Guanajuato, donde habla de justo ciudadanía sexuada, eh, retoma toda esta tradición de Leticia sapsay y también retoma como toda la, la, lo que ella llama la gramática en la cual nos inscribimos, cuando vamos con las instituciones, ¿no? Cómo nos inscribimos en una gramática de derechos humanos, en una gramática del sistema y en una gramática para, para evidenciar todas estas cosas. Bueno, pues en esa misma gramática, el Estado está escrito en la gramática heterosexual, está escrito en la gramática heterosexual y está escrito en la gramática cisexual. Ese es el sujeto que el Estado primero contempla. Y para esto, al final, la cisnormatividad que la según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, normatividad es aquella expectativa y entramado de lógicas eh, con las que se construye un sistema a partir de contemplar que los sujetos y sexuales son los sujetos eh, verdaderos, los sujetos eh, que son eh, la referencia de un cuerpo, es decir, que cuando decimos mujer automáticamente es un tipo de mujer, esa mujer tiene que tener eh, vulva y tiene que tener capacidad para eh, maternar y tiene que tener este, características como dos, dos pechos, y ta, pero que también tiene que cumplir con una feminidad, pero que también tiene que cumplir con una expresión de género, ¿no? Eh, y, el, y en el caso contrario que los hombres, ¿no? Eh, son de determinada manera, tienen ciertos genitales, etc. Esa es la expectativa cisnormativa, ¿no? Y, y no solamente nos afecta a las personas trans, nos afecta a todas las personas, porque eso es lo que traza las expectativas de nuestras vidas, lo que traza la forma en la cual hemos entendido el mundo y nos han enseñado que tiene sentido entender el mundo. En consecuencia, bueno, que adelantos. ¿Cuáles son los derechos reconocidos actualmente? Bueno, los derechos reconocidos a partir, eh, hay un antecedente. La primera reforma que se tuvo en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, fue en 2008, que se reformó el artículo 135, que tenía un juicio en la ley y este juicio imaginémonos hagamos un ejercicio donde si yo me llamo voy a decir algunos nombres eh, aleatorios Daniela Evelyn Alejandrina Alejandrina eh, Montserrat eh, Geraldina imaginemos no que y, y quien nos está viendo que yo soy Jessica pero al ser yo Jessica o, o Evelyn o Alejandrina etcétera para yo tener capacidad jurídica de ejercer mis derechos y mis libertades con mi nombre, antes de eso tengo que someterme a un juicio donde tengo que acreditar mi identidad. Y esa forma de acreditar la identidad tiene que ser por medio de peritajes, psiquiátricos, sexológicos o psicológicos o médicos, donde van a re revisar mis comportamientos, mis expresiones, mi forma de pensar, y que incluso van a tener que descartar que no estoy alucinando. Y que me van a tener que hacer pruebas y preguntas como yo qué haría en determinada situación, ¿no? Porque eso va a definir si pienso como hombre o pienso como mujer. Y bueno, la patologización, eso es lo que hacía y lo que hace. Es patologización quiere decir... Eh, eh, enfermedad o trata, que merece un tratamiento ¿no? o, o algo sujeto a un tratamiento o a un diagnóstico. Y el diagnóstico que se daba a las personas trans era el de disforia de género, actualmente incongruencia de género según los manuales de psiquiatría. Y esta es la forma en la que la medicina nos ha visto a las personas trans como personas disfóricas o incongruentes. Y esta tradición médica se ha traducido y ha hecho una gramática en la sociedad de mirarnos como personas incongruentes o disfóricas y trasladar eso al acceso a nuestros derechos. Bueno, pues terminando el ejercicio de imaginar, eso es lo que pasábamos las personas trans hacia 2008 y 2014, porque en 2015 entró en vigor la otra reforma. ¿Pero qué pasábamos? Pues claro, tenías que ir ante un juzgado a llevar, a levantar una, eh, una, de, una demanda para poder acceder a tu nombre ante un juez de lo familiar. Y este proceso pues era rectinizante, podía salirte a más de 60 mil pesos entre peritajes, costo de, de, de abogado o abogada y sobre todo que no te garantizaba la sentencia fuera a tu favor, porque estaba tu identidad a manos de un juez. Eso es lo que antecede a las personas trans y por eso dice patologizante y judicial, porque tenías que ser una persona que actuaba frente a una autoridad judicial para demandar y confrontar al registro civil y que eso derivara en una sentencia. Y los jueces, pues al no habitar una experiencia trans, pues claro que solicitaban una serie de requisitos y estaba de forma muy arbitraria. Eh, eh, pues cómo se hacía. 2015, tenemos trámite administrativo. Bueno, el acta, el, el trámite cambia, tuve oportunidad de participar en esa reforma y siempre viene el pánico moral de ¿y qué va a pasar si todas las personas quieren cambiarse a su nombre y hacer cosas ilegales? Y, y bueno, pues la respuesta a eso es la identidad de una persona no tiene que estar sometida, una, a pánicos morales y dos, un asunto de seguridad pública tiene que ser atendido en su debida diligencia y no debe de ser justificación para desatender un asunto de identidad que es un metaderecho, es decir, que es uno de los derechos llaves o principales para acceder a otros derechos. Y entonces un trámite administrativo, ¿qué certeza te daba y qué garantía te daba? Una, que ya no ibas a tener un juicio. Dos, que ya no iba a haber forma de acreditar tu identidad más que la propia manifestación de la persona. Y que yo solamente con el simple hecho de solicitar un formato de cambio de acta no podía acceder. ¿Quiénes pueden acceder a ello? Bueno, pues ahora está pendiente el tema de, de infancias trans, porque solamente pueden acceder personas mayores de 18 años que vivan o transitan desde la Ciudad de México. Eh, en 2015 solamente era la Ciudad de México, actualmente ya son 15 estados. Este y pues un comprobante de domicilio, eh, un consentimiento informado, eh, tu pago de derechos, que es una sola acta, que es accesible y pues bueno, esperar. ¿Cuánto se espera? Alrededor de dos semanas. Eh, se hace un expediente y este expediente gira. Oficios a Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Educación, eh, al Tribunal Superior de Justicia, para ponerlos al tanto de este cambio. ¿Qué retos están aquí? Citando a un autor transbrasileño, él dice, por un momento tuve una nueva acta, pero me volví analfabeta. Y esto lo decía, ¿por qué? Porque tienes un nuevo documento de identidad, pero la escolaridad que ya cursaste se desdibuja porque ya no existe esa persona y ahora tienes que homologar. Y ahí es donde están los retos. Eh, bueno, son, son actualmente 15 estados, me, una fe de ratas, me disculpo por esta... Actualización, y bueno, Jalisco solamente es el único que actualmente permite el reconocimiento para infancias trans a través de una buena práctica eh, dentro del sistema administrativo que se pudo hacer. Eh, y bueno, ¿qué protocolos existen? Bueno, en 2015 la Suprema Corte de Justicia emitió el protocolo para juzgar casos que, donde intervengan la orientación sexual e identidad de género. Tenemos en 2017 que la Fiscalía General de la República sacó un primer protocolo que eh, hablaba de debida de diligencia en temas eh, LGBTI, donde el Ministerio Público tenía cómo integrar eh, una carpeta de investigación en torno a estos casos que involucran a las personas LGBTI y en 2018 el protocolo del INE hacia el voto trans, ¿no? donde también tuve oportunidad de, de participar particularmente pues, bajo la batuta de, de en ese entonces Rebeca Garza, eh, la anterior titular de la eh, unidad de género Mónica Maxise y sobre todo pues, bueno, en, 20, en el 2020 salió el protocolo de salud. ¿Qué compromisos tiene el Estado mexicano y dónde encontrarlos? A ver, parece que a veces el enfoque interseccional aquí es importante. ¿Por qué es el enfoque interseccional importante? Porque el enfoque interseccional es aquella herramienta metodológica que a partir de finales de los 70's con Kimberly Cratchell, que es esta abogada afrodescendiente eh, americana, que a través de un juicio laboral, ¿no? dentro de sus argumentos, arma esta analogía para evidenciar que existen múltiples experiencias de discriminación en torno a casos que enfrentan mujeres afro para eh, reclamar sus derechos laborales, pero también para reclamar sobre la violencia que viven por cuestiones de género y reclamar particularmente las cuestiones raciales. Entonces, pues esta metodología la hemos trasladado a diferentes eh, mecanismos y sobre todo se ha adoptado en diferentes perspectivas. En este caso, por ejemplo, CEDAW, eh, esta Convención de Eliminación a Toda Discriminación para las Mujeres, pues tiene eh, disposiciones desde la Recomendación General número 35, eh, donde menciona específicamente a las mujeres trans, que los estados parte deben de, de, de eliminar todas formas de discriminación hacia mujeres trans, la opinión consultiva 2417, recordemos que una opinión consultiva se hace por parte de un país, parte de la, eh, de, en este caso de la región eh, latinoamericana y del Caribe, bueno, de todo el continente, y lo hizo por parte de Costa Rica, donde mencionan los estándares que deben de seguir los países en torno de matrimonio igualitario y eh, reconocimiento de la identidad de género, los criterios de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, como el amparo eh, 1517-2017, y pues el reciente, eh, el reciente informe de, de PUICA, que es un mecanismo de la OEA. ¿Qué violencias atraviesan las mujeres trans? Y, en, ¿Y qué hay en la corresponsabilidad social? Bueno, pues Blas Rabi nos habla de cadenas de violencia, ¿no? Que, que cuando una persona trans, particularmente una mujer trans, sale de... de, de comunica su identidad, viene como un reforzamiento del sistema cisexual, a decirte, tú estás equivocado, en cono no y le empiezan a nombrar el masculino, y empieza una forma de disciplinar su cuerpo y llevarle nuevamente a la cisexualidad de formas eh, conscientes o inconscientes, no desde la discriminación. Esto viene desde la exclusión en el hogar, la marginalidad en los espacios escolares de salud, y recordemos que solamente... 15 entidades de las 32 reconocen la identidad, incluso muchas mujeres tienen que desplazarse, y pues hay entornos de discriminación y violencia sistemática, ¿no? o cadenas de violencia, como inicia Blas-Radi, que estas cadenas de violencia, pues es como desde, desde la familia hasta las instituciones te excluyen. Eh, en la encuesta EndoSig, por ejemplo, que es una encuesta sobre orientación sexual, e identidad de género y discriminación, que hace con Apretis NDH, encontramos que las mujeres trans son quienes manifiestan mayores contextos de discriminación en ámbitos escolares y laborales, acceso a la salud y eh, abandono familiar. También a, vemos que pues mientras más temprana es la edad que transiciones o que manifiestas tu orientación sexual y identidad de género, empiezas a vivir episodios de discriminación a más temprana edad. Además, pues hay una complicidad social. Esta complicidad social se da en la representación en medios, desde la burla, el asco, la marginalidad o la forma de desvalorizar a una persona trans. No nombrarle por sus pronombres, no dirigirte de forma correcta, preguntarle a qué baño va, si ya se operó, mirarle con morbo, este todas estas formas alimentan, ¿no?, como la discriminación y el estigma. Eh, los temas religiosos evidentemente intervienen hacia cómo se construye la identidad de una persona porque pues las llamadas o mal llamadas este, terapias de conversión son eh, actualmente vigentes en, algunos, eh, en algunas prácticas que tienen eh, médicos, aunque pues bueno, de, en el tipo penal ya se... Ya se tipificaron en Guadalajara, en México y actualmente en, la, en el Estado de México. Y bueno, la simulación, ¿no? Una de las cosas que más son más peligrosas. La simulación sobre la inclusión, el tutelaje y, y la forma más violenta del transfeminicidio. ¿Qué podemos hacer desde la experiencia por las personas trans? Intervenir desde el cisexismo en las instituciones, eh, escucha, voluntad, acompañar hacia la reparación y no repetición de los actos de violencia, utilizar formas más armónicas de interpretar la ley que puedan llevar al control de convencionalidad y al bloque de constitucionalidad. En el caso del protocolo trans y la violencia política, la maestra Rebeca Garza, funcionaria electoral, en su tesis de maestría, lanza algunos hallazgos. Una, que los partidos políticos nacionales y locales no tienen censos ni registros de militancia trans, ¿no? Incluso en partidos que tienen secretarías de la diversidad sexual como Morena o PRD. Eh, hacia, hacia anteriormente, en, el pas, en, la, en, la, en la... Antes de 2018 de esta jornada electoral, solamente había... Eh, una persona trans en, en un país, en el, en el país, por ejemplo, por parte del partido eh, Nueva Alianza, y solamente se obtuvo la candidatura en dos partidos políticos locales. En parte del INE, eh, IFE antes y ahora Ople, no hay registros históricos de personas trans, eh, candidatas trans hacia 2016. Actualmente ya cambió con, esta, con este movimiento que se hizo sobre la, la forma de cuotas de inclusión y pues bueno, todavía había, fue el Amaranta Gómez regalado una mujer mushe en 2013, un registro eh, a nivel federal de candidatura. Eh, además, lo que sí sigue prevaleciendo es que no se habla de Hacia, 2000, hacia 1990 y 2016, de ningún proyecto a favor de los derechos políticos electorales de la población de la diversidad sexual, y fue hasta 2018 que se hace un corte con el protocolo trans. En los tribunales electorales, bueno, pues en este periodo de tiempo no había aún eh, sentencias relacionadas con personas LGBT, y bueno, no se había, no se había aplicado... Los protocolos de violencia política para mujeres trans, por ejemplo, en el caso de Jacqueline Barrientos, que fue una mujer trans eh, atacada durante eh, pues este ejercicio político de aspirar a un cargo de elección. Esta mirada, pues bueno, eh, se, se instruye en lo que Erika López habla del vestido encantado, que el protocolo trans debemos de cuidar, que no sea una simulación, porque porque ella habla del vestido encantado, que así como las, hay, una, hay un día y hay una noche donde la, este cuento de la cenicienta, ¿no? donde llegan las 12 de la noche y después se termina el encanto, pues bueno, ella lo compara con el, con el voto trans. ¿no? Dice que por un momento las personas trans tuvieron sí, el mismo sí. derecho que las personas cis sí, hasta que termina la jornada electoral. Y esto vuelve a ser las mismas condiciones de subordinación que se viven. Eh, el protocolo trans, que trae de nuevo? Bueno, pues es eh, el derecho, acceso al, al derecho al voto sin discriminación, ¿no? Donde, bueno, durante la jornada electoral podrán votar todas las personas trans con credencial vigente. Eh, se debe de aplicar dentro de cada casilla, eh, procedimientos conforme a la ley, no se debe de tomar procedimientos adicionales o pedir nuevas cosas. Recordemos que la foto no es la única forma de eh, mirar a una persona y de autentificar que es la persona de la credencial de votar. Tenemos la firma, la huella y la fotografía. Siempre hago un llamado a que si Pudiésemos ver la firma y la huella, si nos damos cuenta, no tiene género, una firma y una huella. Tú no puedes ver si es de hombre o de mujer. Y mi invitación es, ¿podremos hacer lo mismo con las fotos? Pues bueno, lo dejo de tarea. Eh, los funcionarios de casilla, por ejemplo, deberán de dirigirse a las y los electores por sus apellidos, esto cambia. Eh, la falta de concordancia entre la expresión de género y la fotografía no debe de ser causa para impedir el voto. Eh, y sobre todo se deberán de colocar carteles informativos y la jornada deberá de también tener un registro si hubo incidentes, ¿no? ¿Qué antecedente tenemos antes de, del protocolo trans? Bueno, pues la circular 111 en la Ciudad de México, en la que se instruye a presidentes de mesa garantizar el voto de las personas trans, partiendo de que la credencial de elector no solo trae fotos, sino firma y la huella digital de elector como elemento de identificación, un poco lo que les decía, y, bueno, pues, eh, ¿cuáles son los retos que vemos? Bueno, los retos es intervenir ante el cisexismo. Cuando hablamos de género, hay que hacerlo desde una mirada interseccional. El género se ha entendido desde una mirada cisexista, y es decir, que las estadísticas, las eh, formas en las cuales administrativamente se ha llevado los registros, siempre se ha hablado, de eh, las personas trans desde la exclusión. Es decir, solamente se ha visto las mujeres de determinada forma y los hombres de determinada forma. Es lamentable que, eh, aún no entendiendo todo este problema que hubo de las 16 candidaturas en Oaxaca sobre la simulación de personas eh, que son hombres y se proclamaron como mujeres trans, pues es lamentable que se vuelva a repetir ahora en estas jornadas cuando la descripción calificada no ha sido llevada de, de forma debida, como ya lo había hecho el tribunal electoral eh, en, en su momento, y sobre todo pues que queda mucho por también hablar del cisexismo, que... No se han garantizado medidas de reparación y no repetición ante estos actos, que solamente fue una multa a los partidos, pero sin embargo no se llevó una sentencia por parte del Tribunal Electoral hacia garantizar medidas de reparación y no repetición y sobre todo tiene un pendiente el INE hacia garantizar que eh, esta inscripción calificada eh, intervenga la comunidad para evitar... Pues este tipo de usurpación ante ese cisexismo debemos de intervenir para construir eh, instituciones más habitables en términos de Rebeca Garza, que es funcionaria electoral, que solamente conoce o conocía eh, hace un año, por ejemplo, a dos personas translaborando en el INE de forma visible. Necesitamos incluirlas también. La participación política no solamente es el día de las jornadas electorales, sino también es que estén dentro de todo. El entramado de las instituciones y que sean parte y tengan condiciones laborales dignas, que haya un cupo laboral y no solamente que los partidos tengan una política de inclusión, sino una política antidiscriminatoria y de eh, inclusión sustantiva que pueda arrojar las formas de impacto a través de ciertos estándares y de ciertas eh, pues rendición de cuentas. La escucha y la voluntad y la no simulación son importantes. En el derecho hay un principio y dice que lo que no está prohibido está permitido. Y esto es importante tomarlo en nuestras formas de inclusión y no discriminación, porque muchas veces las personas trans se encuentran con no puedo hacer este trámite en el partido, hay este, ¿qué crees que no puedo, eh, no puedo registrarte como mujer porque tienes un acta de hombre, pero en ningún lado está prohibido. Se pueden generar estándares y mecanismos de inclusión desde el nombre hasta que vivan un espacio libre de violencia, que es lo que muchas veces pasa. Alesta Flores, retomando sus palabras, ya no lo decía. ¿A qué aspira una mujer trans en un país que es el segundo lugar en crímenes de odio hacia personas trans en el mundo? No hay, una, hay un piso igualitario de participación política mientras existan personas que nuestras comunidades y pueblos originarios continúan teniendo eh, esfuerzos para poder tener incluso certeza de que qué van a comer ese día, de que cómo, o sea, una participación política debe de hacerse incluso con todas las condiciones, porque son interdependientes los derechos. Si no tienes salud, si no tienes vivienda, si no tienes seguridad social, si no tienes seguridad en las calles, no podemos hablar de una democracia plena y de una participación política plena si no hay en forma de interdependencia los demás derechos garantizados. Y en ese momento es momento de acompañar hacia la reparación y no repetición de todas las violencias que ya han estado y sobre todo que rindan cuentas y hay que tener mucho ojo en esta jornada electoral para saber cómo esas candidaturas trans una, se hicieron en condiciones de igualdad, dos, no fueron una simulación a partir de qué datos arrojaron, se generaron condiciones de no igualdad y no discriminación en las campañas y sobre todo cómo eh, se acompañaron los partidos. Y sobre pues, la simulación y la usurpación, no solamente tenemos que verlo desde, la, eh, desde el castigo, sino a verlo desde miradas restaurativas, desde miradas reparadoras y desde miradas que atiendan a la memoria histórica, que al inicio decía como Alesa, sigamos exigiendo, veamos los derechos como una simultaneidad y no como un archipiélago aislado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jessica. Sin duda una gran presentación y pues un pulso ¿no? de cómo está la situación sobre los derechos de participación política y electoral de, la, de las mujeres trans. Eh, te comento que toda esta información la vamos a estar compartiendo entre diversas radios comunitarias que seguramente estarán interesadas y que por supuesto también esto nos lleve a que eh, desde los medios comunitarios pues eh, se comparta y se reflexione sobre ello. Eh, seguramente hay algunas preguntas también aquí a nuestras compañeras las iremos retomando de a poco por lo pronto creo que tenemos una de Eloisa Díez quien forma parte de la Sandía Digital sí, Muchas gracias Jessica eh, la verdad muy, este, muy interesante, muy completa tu presentación y quizás justo en este marco que, que decía ayer, Geraldina eh, en contextos comunitarios, en contextos eh, indígenas, en contextos de, de comunidades, eh, ¿qué recomendaciones eh, nos das a, a quienes hacemos comunicación desde las radios comunitarias, eh, justo en torno a, a, al, al papel de las radios para transformar narrativas, ¿no? para no repetir, repetir estereotipos, para este, construir justo relatos desde la, desde la dignidad, pero en particular digamos, porque a veces pareciera que, que ciertos temas son como de lo urbano, ¿no? pero en realidad son temas que son presentes en todas partes. Entonces, eh, en, en particular, ¿qué recomendaciones darías para contextos comunitarios? Bueno, pues en esta ocasión, pues lo que yo agradezco eh, la pregunta, y pues saludo a, a quienes nos escuchan desde diferentes territorios. Eh, mi comunidad es una comunidad ñañú en el Valle del Mezquitar, y les puedo hablar desde esta experiencia, que, que sé que aún es difícil, un poco por la herencia que tenemos eh, desde la colonización de, de, que trajo estas palabras de sodomía, estas palabras de, de pecado, estas palabras de, de lo malo, lo incorrecto y la moral, ¿no? Y estos juicios de valor. Una de las cosas es mirar de nuevo, ¿no? Como las raíces diversas, creo que en todos nuestros espacios y territorios, eh, la diversidad siempre ha existido, más bien con qué ojos la hemos visto, nos han enseñado a verla. Ese es uno de los primeros eh, pilares. Si bien hemos, eh, por ejemplo, hay comunidades donde eh, pues no se anuncian trans como tal, sino se, se anuncian como mushes, eh, o porque son, no, no son trans, eh, se anuncian algunas compañeras, por ejemplo, que tú identificarías como trans, pues dicen, no, un poco es a qué voy, apelar a la agencia y adscripción de cada persona de cómo se identifica, ¿no? Y más allá de cuestionarle, de, de, de invadirle, de, de analizarle, de usarle como objeto de estudio, como muchas, eh, también las comunidades indígenas lamentablemente han pasado este extractivismo académico eh, y de territorio, pues es volver, ¿no? Volver a la escucha. Al conocimiento. En muchas comunidades, por ejemplo, ya veo un antecedente. En mi comunidad Ñañún, por ejemplo, la palabra docu es una comunidad, es una palabra que en castellano quiere decir ella que fue él o él que fue ella, ¿no? Pero cuando llegó la colonización se, se inscribió como sodomía y se hizo una palabra mala. Entonces... Pues una es apelar a esta memoria de, de, de lo que decimos, de lo que nos enseñaron, de lo que nos hablaron. Eh, una, una memoria profunda, ¿no? Desde la colonización. Y la otra es, pues, acercarse a las organizaciones de sociedad civil, acercarse a las personas activistas eh, de diversas voces, eh, comentarlo y situar. ¿Yo desde dónde estoy hablando? ¿Yo tengo un micrófono? Eh, ¿Desde qué experiencia hablo? Porque muchas veces, si voy a nombrar la experiencia trans, entonces qué experiencia no es la trans? En este caso es la experiencia cis. Entonces cómo situamos esta eh, forma? Le llamamos en muchas ocasiones, aunque a veces se incomoda, pero pero pues bueno a veces para nombrar si bien este como privilegio, ¿no? cuando dicen, bueno, ¿por qué privilegio? Bueno, pues porque hay un sistema que te reconoce, que te ve como una persona auténtica, porque no tienes que eh, pasar todas estas violencias eh, en las instituciones para obtener un acta, para, para, para que a ti se te cuestione tu identidad. Tal vez la violencia de género opera de diferentes formas, pero entender cómo las violencias específicas y como, con, como más finas, pues, pues siguen atravesando a ciertos cuerpos y un poco es apelar a la corresponsabilidad social, ¿no? Yo creo que tener un micrófono y tener una, una forma es apelar a la corresponsabilidad social es, pues, acudir a un taller, eh, escuchar, no referirse a las mujeres trans como eh, los trans o si no son las mujeres trans, si hablamos de personas trans en general, hombres y mujeres o personas no binarias, dirigirse como personas trans, eh, no, no hablar con, o preguntar el nombre anterior de la persona, este... Permitirle narrarse a la persona en su individualidad, en su infancia, si hacemos una entrevista, eh, permitir eh, eh, respetar ¿no? cómo esa persona se adscribe, eh, no imponerle y sobre todo permitirnos a nosotros, a nosotras, a nosotres eh, saber en qué nos interpela la experiencia trans, porque todas las personas aquí hemos tenido eh, lamentablemente eh, procesos de, de, de, de, de orma, de disciplinamiento hacia cómo debe de ser un hombre y cómo debe de ser una mujer y sobre todo antes de aprender, estar dispuesto, dispuesta, dispuesto a desaprender. Eso es lo que recomiendo.